atención a eso que dice el itin diario hoy y a, eh, en base a lo que dijo la nueva gerente del fondo monetario internacional pa, para que después no estemos haciendo fila para comprar gas porque el petróleo va a subir también el petróleo va a subir y economías tan pequeñas y débiles como la de la república dominicana no resisten un aumento desproporcionado de petróleo de, de, de modo que pongámosle atención a esas advertencias. El Senado norteamericano admitió que los rusos intervinieron para perjudicar en Estados Unidos a Hillary Clinton y favorecer a Donald Trump. Y estamos hablando que quien dio ese informe, son republicanos del partido que llevó a Donald Trump, porque allí no tiene que ver que usted sea de partido. Si ellos tienen que rendir un informe en contra del presidente, lo rinden. Igual que un juez, varios jueces le han tumbado el pulso a Donald Trump, que es el presidente ahí allá. ¿Por qué? Porque las instituciones funcionan. Y a eso es que nosotros tenemos que aspirar, que nadie esté por encima de las instituciones, ni de la justicia, ni del Congreso, nadie, porque sabe ni qué presidente. Nadie está por encima allí ni de las leyes ni de la constitución. Entonces rindió un informe y ustedes saben que Donald Trump está al borde de ser enjuiciado y probablemente ser destituido y hasta caer preso en Estados Unidos. De modo que vamos a estar a la expectativa. Haití arde, señores. En Haití tienen cuatro semanas. Da pena porque esa economía y ese país que está a la deriva, con cuatro semanas movilizándose, que allí no se está produciendo nada. Primero, es una pena lo que ellos están padeciendo. Y segundo, una situación que se descalabre allá, es para acá que piensan coger, para que estemos claros. Un país como este que está en una situación tan difícil, que venga una eh, multitud de haitianos, a querer, porque ellos no se van a dejar morir. Si allí no hay de nada... Y ellos lo que cruzan es un río, ellos van a coger para acá. Mañana seguimos hablando de esto y otros temas más.